Tienen que ver esta vaina, ¿listo? Pongan atención, pongan atención porque no sé si así es en tu país Mira, estás en Tailandia, ¿listo? Entonces tú dices, uy, quiero un juguito Entonces llegas a un local y ves que hay una oferta de jugos, ¿ves? Que hay juguitos Y ves los precios, los precios, 30 watts es menos de un dólar, ¿listo? Pero eso todavía no es lo interesante, mira, mira, mira, mira, mira Mira cómo están exhibidas las frutas están en estos vasitos, ¿sí ven? En estos vasos de acá. Entonces tú puedes ver lo que vas a tomar y la cantidad que te van a echar. Que las fresitas con mango, que las moras con maracuyá y mango. Esto es dragon fruit. Yo creería que es como la pitaya en Sudamérica. Tienes que el aguacate. Falta abocado, como le quieres llamar. Con mango y que está la fresita. Tiki, tiki Limones. Uy, todos esos limones. So, but all these lemons in the cup. Oh, problema. Okay, Ok, ok, ok. Oigan, esta parece la historia de un jugo, ¿cierto? Pero no, no es la historia solo de un jugo. En este corto video puedes ver muchas cosas sobre la cultura tailandesa. Puedes ver, por ejemplo, el acento, ya como hablan. Pongan atención. Esperen, esperen, esperen. démonos la vuelta porque para estar por el otro lado, para vivir la experiencia como del otro lado del negocio. ¿Qué tenemos acá? Sí. say dices one? Setabali. Setabali. ¿Cómo sí. This, how do you say this Sawalot. Sawalot. In English. Passion fruit. Sawalot. Yes, sawalot. Mientras trabajo obviamente saliendo algún videito en el celular. Miren, miren. Eso, ya pidamos uno, bueno. Sí, porque eso, hacer videitos así no comprar, como que no es chévere, ¿cierto? Yo soy muy consciente de eso. Yo cuando hago videos de eso, compro, compro. No crean que soy conchudo. Strawberry, Lumon. Strawberry, lumon, Lumon. Lumon. Son hartas frutas, si ¿sí ven? Es un resto. Aquí son súper dulce, pero así como comen harto aquí, comen harto también azúcar Cosas como tan simple el azúcar, le echan un resto de azúcar a todo. En las mesas que veis atrás, nunca ponen sal. Ponen ají y azúcar. Porque miren cuando lo prepara cómo te lo entrega <risa> Miren la cantidad de plástico que usan acá Aquí es loco, en Tailandia usan plástico Yo pensé que en mi país usaban harto plástico, pero acá es loco Ya vieron, tan, miren tan bacano eso Viene con esta cosa para llevar, ¿sí ven? Eso me parece un invento re genial Y te lo puedes llevar así es, para todas partes Caminas, caminas, él se boloncea No pasa nada Llevas uno, puedes llevar dos y lo puedes llevar aquí. Elimento está genial. Lo único que me perturba es que miren el plástico. Vaso de plástico, tapa de plástico, cañita de plástico y el cosito este de plástico. Y cuando llevas más de uno, te los dan todos en una bolsa de plástico más grande. Y ya sé que tengo que pagar. <risa> <¿Tienes> la plata. <risa> ¡Esperen! ¡Gracias! Thank you. ¡Gracias! Thank you very much for the video, for the juice, for everything. Thank you. Bye bye. <risa> Bueno, nos vemos con nuestro juguito. Es que vamos a la gente por aquí. Y ya sabes, si este video te gustó, no le des like. Eso es para, para gente aburrida. Con que te haya gustado es suficiente. Salud.